que acaba la última prórroga el 31 de diciembre eh, ha mejorado respecto a lo que ha, ha habido anteriormente las dos eh, lo que obligó a que hubiera dos prórrogas pero estamos en torno a un eh, 60% de destinatarios que lo han que creemos que lo van a, a disponer del bono social al, al final de, de año o sea que queda todavía un 40% que no, van a, a, que no han accedido y que no han tramitado o que no, no disponen del bono social. Es una, un porcentaje demasiado alto para una ayuda social de este tipo y que creemos que bueno que falta aquí elementos de, de información y, de, y sobre todo de poli, la, la, la forma de, de implementar. De, de, la, la forma de gestionar el bono no es la adecuada. ¿Pero por qué ese 40% no tiene acceso? ¿Por las condiciones del bono o por qué? Por el modelo de que se aplica aquí para solicitarlo. Mientras había un número alto anteriormente en, en los bonos sociales, el 87% del bono social anterior que había antes se aplicaba automáticamente. Este es un elemento clave se aplicaba automáticamente a quien tenía una potencia por debajo de 3 kilómetros, claro esto ha cambiado y ahora se hace por nivel de renta, pero el, el elemento este de la, de que resulte automático es fundamental porque hay mucha gente, estamos en torno al 60% solo de, y queda un 40% dice a las claras que aquí hay un problema de, entonces lo que abogamos es por un sistema automático de cruce de datos de, las, de la agencia tributaria y de la y de la Seguridad Social, donde tienen todos los datos acerca de las de la renta y la disponibilidad de, para poder acceder y que se aplique de manera automática como se hace en Portugal. Un país, al ladito el nuestro, con los con medios que tiene disponibles para gestionar esto, ha demostrado que lo puede hacer, o sea, que aquí también se podría hacer. Y si existiera voluntad política de hacerlo, no existe, pues claro, esto. Pues hay más cuestiones respecto al bono, la manera de, de gestionarlo, las empresas que lo pueden, no creemos que esta sea la mejor solución, que solo recaiga en, en, en la distribuidora de referencia, en la comercialidad de referencia, en este caso riesgo ahora Repsol, en el caso de Cantabria, sino que pueda extenderse a todas, cualquiera de las comerciadoras tendría que tener eh, capacidad para hacerlo. Esto no puede ser una cosa restrictiva manos de muy pocas empresas, que hereda, es un sistema que hereda un poco el modelo energético que tenemos, que hemos tenido y que seguimos teniendo. En vuestra opinión, ¿quiénes deben beneficiarse de este bono? Bueno, los colectivos que aparecen, todos los que señala la, el decreto 15-2018, y eh, quizás con la única excepción de las familias numerosas que se tendrían que ajustar al nivel de renta también, no solo por el hecho de ser numerosa, sino por, por la cuestión, por la, el elemento de la renta, o sea, lo que convendría que estuviera también con ese criterio. O sea, el nivel de renta es, es fundamental, se aplica en toda la Unión Europea con ayuda de este a ver si lo he entendido. Entonces, el bono, claro, es que no lo acabo de entender. No sé si lo que queréis es que el bono eh, se amplíe, el número de personas a las que lo podrían solicitar o simplemente que se, que se distribuya de forma automática. Las dos cosas. Es decir, la, la forma automática garantiza claramente, garantizaría que llegase al, al, si no al, no, al 100%, o sea, un 90 y mucho por ciento. ¿no? ¿Por qué? Porque no habría que hacer ningún trámite, ningún trámite farragoso que te obliga. Que te, que te, y eso que se ha mejorado desde octubre para acá, ha mejorado la gestión porque se ha, se ha aligerado. Pero las dos cosas, es decir, que se automatizara el asunto y que llegase a, una, a, la, a los destinatarios que, que están en condiciones de recibirlo por nivel de renta. Es decir, que la, la cuestión de la de, de renta, el criterio de renta es fundamental a la hora de de acceder al bono social. Eso es lo que estamos de acuerdo. Y después aumentar también la, la, el consumo que se bonifica. Los consumos que se bonifican están muy ajustados, demasiado ajustados. Y entonces esto hace que, aunque tengas bono social, solo te bonifique una parte del consumo. Es decir, que tendría que ampliarse esto. Estaríamos en los números. Se ha mejorado respecto al decreto de, 2000, de, de octubre, luego el gobierno actual mejoró los niveles de, de, de consumo que aplicaba el gobierno anterior del Partido Popular pero aún así siguen estando por debajo de sin entrar en el, en el despilfarro ni en el dispendio energético sino ir a niveles de consumo que estén en la media de lo que hay en el país Porque hay datos de la, de la Comisión Nacional de los estados y las... Y las competencia que tienen datos. A los ¿Tienen que? alguna contabilidad de aquí en Cantabria? ¿Cuántas personas han quedado? Ajustando los, no hay datos de, por comunidades autónomas, no, no los hemos conseguido eh, esto tendría que facilitarlo desde eh, Repsol riesgo pero estamos en torno a que se han tramitado cerca de 15.000 bonos sociales en Cantabria estamos en esa idea y que a finales de año llegarán o sea, lo que se ha presentado Falta por tramitar todavía en torno a unos, unos 5.000 y pico. Haríamos en torno a los 20.300 con los que se están tramitando, que está tardando bastante también. Con eso llegaríamos a unos 20.300 de, un, de unos, calculamos, unos 34 o 35.000 bonos que tendrían que eh, ser los... Eh, que tendrían derecho, hubieran derecho encantado. encantar, son datos aproximados. ¿eh? O sea que hay unos 15.000 que no se están beneficiando en estos momentos del bono cuando lo Exacto, necesitan. O sea, estamos manejando el porcentaje del 60% que sí lo tienen, 40% que no lo tienen. ¿Qué que medidas no... vais a llevar de protesta? Hoy estáis concentrados aquí. No sé si más movilizaciones o tenéis prevista alguna reunión. Bueno, yo creo que la idea es transmitirlo también al gobierno regional. ¿no? De que deben buscar una fórmula, que ya lo hicimos el año pasado, nos entrevistamos con la Consejería eh, de Bienestar, pues para que la agilización esa de la burocracia, digamos, que se, que se cortase. Pues es lo que lo que ha comentado Luis, ¿no? es decir, es fácil eh, cruzar datos entre hacienda y el Ministerio de Industria para saber qué gente tiene derecho al bono, ¿no? no que la gente tenga que venir, sobre todo gente mayor muchas veces, ¿no? ...que es la que tiene que hacer todo ese, pa ese papeleo... ...que siempre te puede faltar un papel o te puede faltar cualquier cosa... ...y que no te lo den, ¿no? ¿Os habéis puesto ya en contacto con el gobierno? No, este año no. La idea es este año que viene ponernos en contacto... ...para ver si se tramita más rápido el derecho a uso. Hay un elemento más que es el bono eh, energético. Eh, ahora, desde octubre, se ha aprobado... ...un bono eh, energético relacionado con la calefacción... Eh, que va asociado al bono eléctrico. Entonces, quienes tengan el bono eléctrico el 31 de diciembre van a poder acceder al bono. Entonces, este bono lo gestiona, no van a gestionar las comunidades autónomas. Ahí sí que tiene, hay competencia de la comunidad autónoma. Con fondos públicos, eh, vía presupuesto general del Estado, eh, de, el gobierno central se, se ve, Hay fondos para esto, pero la gestión tiene que ver. Y ahí sí que hemos pedido a la comunidad autónoma que... Eh, ayude, o sea, que entre en, esta, en este fondo y, y, y lo suplemente es decir, que puede hacerlo puede no hacerlo, pero sí que sería una política social a de, a, a, eh, eh, recomendable que entrasen en, esta, en el fondo de la... Eh, a contribuir al fondo de, de la, del bono energético y que solo se aplique por nivel de renta a todos los usuarios, ya que las familias numerosas con nivel de renta alto no... Eh, pero vamos, la mayoría, la gran mayoría de todos los beneficiarios de la, del, del, del bono social serían los, los beneficiarios de esto y que el gobierno regional se haga un, un gesto, que tampoco es una cantidad que suponga un, un, una gran perturbación de las cuentas, para que haya una contribución mayor por cuanto a la, la, lo que aparece, cuantificado de manera general es muy poquito, es decir, estamos en torno a unos 25 euros de media por posesora del bono social eléctrico en cuanto a lo que hace al bono social energético. O sea, una cantidad única que se va a, a entregar eh, por cheque, o sería el sistema que se estaba barajando, Tampoco, tampoco lo conocemos porque aquí tampoco el gobierno regional ha dicho nada, entre el primer trimestre calculamos de daño, esperemos que eso sea el primer trimestre, que no se alargue y, y se deje para, para mucho más adelante que sería llama... una... Un último apunte porque yo lo desconozco, el bono sí. eléctrico ¿en realidad en qué consiste? ¿Te dan una ayuda o te pagan digamos el, el consumo? Exacto, lo segundo es hay, aparece reflejado en la factura de electricidad Entonces aparece con un 25% antes de impuestos en relación con el, el, tanto la, la parte fija del, del recibo como la parte variable. Es un descuento del 25%. Exacto, exacto, o del 40%. O del 40%. En la segunda, te consideren vulnerable, vulnerable, severo, severa. Esas son las dos condiciones. Si te consideran vulnerable, 25% y si te consideran vulnerables severas, 40%. Y va incluido, reflejado, en la factura de la luz. Vale, vale pues De nada, muy amables. la segunda prórroga que han dado para eh, la petición o la solicitud del bono social eléctrico y estamos todavía en unos niveles muy bajos eh, respecto a lo que a lo que entendemos tendría que ser eh, aceptable sobre un hipotético 100% estamos al a un 60% de, de, de, de peticionario de personas que han que lo han pedido, que están en trámite de que se lo, lo adjudiquen, que han, dado, han hecho alguna gestión ya, pero queda un 40%. Y el 40% es mucha proporción eh, en relación con, dice que es un porcentaje muy alto el que queda pendiente para que se le adjudique dependable. De, de. Y esto es un, algo relacionado con, la, con el modelo de gestión del Bodo Social. Se ha hecho de una forma eh, con poca información tiene información sobre esto es insuficiente el marasmo que hay de noticias y tal te cuelga, y habría falta mucho más, volcarse mucho más información eh, en, en publicidad estática en medios, nos falta mucho más para que llegue que se y que, esta es una de las cuestiones y la segunda clave yo creo que es que entendemos que esto debía ser de una manera automática es decir, mientras el bono anterior el bono social anterior era una serie de colectivos, pero el 78% de las personas que disponían del bono social era porque tenían una potencia contratada por debajo de 3 kilovatios, potencia más pequeña que había, y eso se lo adjudicaban automáticamente, automáticamente, sin hacer nada. Esto, la cultura que tenemos en España de, de, de energética, tendría que, habría que volver a esto, a que se hiciera de manera automática, porque hay elementos ahora mismo, en la administración, cruzando datos de la, de la agencia tributaria con la seguridad social para poder saber quiénes están en esta situación y que automáticamente se identificara y se a lo a las comercializadoras para que les adjudicaran el bono social. Debe ser el gobierno de Cantabria entonces el que tome de impulso, la compañía. El, el, el gobierno central, solo el, sí. el gobierno de Cantabria tiene algunas funciones también. Eh, no estas que hemos comentado, sino alguna otra relacionada sobre todo con el bono social eh, térmico, el de la calefacción, que se ha aprobado en octubre de este año. Y ahí sí que tiene competencias, de dos maneras, eh, informando lo se hace y suplementando la, la, la partida que va a facilitar el gobierno central para esta para esta todas las personas que tienen el bono social eléctrico el 31 de diciembre van a dárseles también un bono social eh, térmico una cantidad bastante pequeña es igual, pequeña pero, pero ah, ahí está, ahí, es una ayuda social de en torno a los media 25 euros, 30 en función de la eh, la distancia altitud y la, la provincia eh, recibirán más en Reynosa que en Santa este Catarina y, y esta Aspecto, debería, entendemos que el gobierno regional debería suplementarlo con cargo a los presupuestos regionales, obviamente, se, lo, se, lo, se ha pedido el mes mismo de octubre eh, y eh, habría opción hacerlo dentro de los presupuestos generales de, de la comunidad autónoma para 2019. Pero ya están aprobados, de respecto a esto que se puede hacer ahora y que incluye, ¿se ha vencido algún tipo de demanda de las que se planteaba en cuanto a este bono energético? Bueno, eh, la verdad es que con la nueva ha mejorado lo, respecto a lo que había con el decreto de, de octubre el decreto 15-2018 pero al final del periodo ha mejorado porque los datos que había en abril, por ejemplo, cuando acabó la primera plazo, era de, de, de, de en torno al 15%, desde, bueno, aquí hay un 80% que se queda fuera. Ha mejorado y sobre todo en el último trimestre, desde que se aprueba el último decreto, ha habido un empujón claro, se nota, estamos hablando ha ha de una persona aquí de viesgo, y sí, ha habido más aguvión, ha puesto más personal, pero... Hay un problema aún, eh, quizás estructural ¿no? que tiene que ver con, un poco con la cultura que, que tenemos en el país y que aconseja que esto se hiciera de manera automática. ¿Tienen datos de cuánta gente de cambio puede estar recibiendo esto o no? Pues he hecho, hemos energético? hecho... Un, no tenemos datos eh, por cuánto solo se lo puede facilitar eh, la, la, la, la comercialidad de referencia que es el riesgo. Ah. Pero, Haciendo una, un prorroteo respecto a los datos estatales que maneja el Ministerio, estaríamos hablando de unos casi 14.700 bonos sociales tramitados y unos eh, que se espera sean unos 20.300 a finales de año. Así que falta todavía todo este eh, estado que llegará a, a principio de año, pero se tendrán que resolver. Y eso supone eh, en torno al 60% de los... ¿Y ese 40% es porque no, se solicita, no hay la suficiente cultura para solicitarlo o, o es porque se deniegan o no, se no sé si tienen datos de cuánto, de qué parte. Del... Más la prim del... lo primero que, que, que menciona. Y los Más, los habrá que casos de denegación, vamos no son, no, no son los significativos, no, no, nos consta. No tengo datos, hablo un poco conocimiento del tema, pero no tengo datos para poder. Sí, al no claro, Esto solo lo puede facilitar. Entonces, si se dirigen a a a, a, 10, o a sus responsables, estaría estupendo porque daría. Para a, a decirlo a principio de año, enero ya acabo los dos las dos prórrogas que tenemos. Qué número tenemos y yo a partir del número que que, que digan, sí que Haremos un ajuste mucho mostrado del porcentaje que queda por que no han podido hacer. Eso sí que lo tenemos porque manejamos datos, pero claro, ese dato concreto de cuántos no, no lo tenemos, no Ay. podemos. Muy bien, pues nada, muchas gracias. A usted. Oye, a vosotros. Venga, gracias, muchas gracias. Eh,